Bueno, buenos días a todos. Este, esta es una presentación de un nuevo Working Group que, LACNO que está trabajando. Eh, ha sido propuesto eh, hace poco tiempo atrás y ha celebrado un evento a nivel regional con lo que es este, este Working Group. Eh, anunciar que los Chairs son Marcelo Orbiscai y el Co-Chair es Raines Citero, quienes han presentado una propuesta para la creación del Working Group dentro de lo que es Lacno y eh, con la debida justificación como a continuación voy a describir ¿Qué es aceptación universal? Es, es un principio que eh, de, el principio de aceptar validad y almacenar, procesar los nombres de dominio y caracteres especiales que generan a través de los lenguajes que se... de, de los diferentes idiomas. Es respetar los símbolos de cada idioma dentro de los sistemas que, nos, que manejamos a través de internet. Es, por ejemplo, sigue estos procesos. La aceptación, que es primeramente aceptar el dominio tal cual ha sido conformado a través de la liberación de lo que son los top domain level. ¿no? ya se han liberado todos los caracteres especiales, entonces nuestras aplicaciones deben estar listas en un primer inicio para aceptar todos estos caracteres y luego pasar a la etapa de validación, comprobar que la sintaxis, eh, aceptar que la sintaxis de esta simbología es correcta y puede ingresar a nuestro sistema. Así también como la forma de almacenar todo lo que son estos esta información que, que tiene los caracteres especiales. Y tener la capacidad de procesar toda esta información para posteriormente llegar a la etapa de visualización al cliente final sin modificación, respetando los caracteres especiales. El objetivo de este Working Group es crear una comunidad preocupada por, la, por mejorar la forma en la que los dominios y direcciones de correo con caracteres especiales sean aceptadas y generar un Internet multilingüe. Realmente multilingües, respetando todas las simbologías que sus lenguajes eh, propios tienen. ¿Cómo, que, ¿Cómo se quiere lograr esto? A través de, de compartir experiencias de aprendizaje, eh, generar mejores prácticas sobre la aceptación universal en la comunidad técnica. Organizar y apoyar eventos, capacitación sobre la aceptación universal, generar repositorios comunes de documentación que nos permita entender estos conceptos. Para poder abrir este Working Group, nosotros ya hemos tenido un, una actividad justamente el día, del, eh, el día declarado como el Día de la Aceptación Universal, el 30 y el 31 de marzo. Fue una, eh, un evento híbrido que tuvimos con cinco hubs presenciales en Colombia, El Salvador, México, Argentina y Bolivia. Se presentaron dos paneles con importantes personas de, de nuestra comunidad y tres talleres prácticos para los participantes. ¿Cuál era el, el público objetivo? Eran desarrolladores de aplicaciones, porque se entiende que ellos son quienes van a promover esta aceptación, justamente operadores de redes, administradores de servicios, estudiantes y docentes universitarios. En este evento se ha tenido un, una participación muy alta de lo que es la, la parte académica, este, seguido por gobierno, comunidades técnicas, sectores privados y sociedad civil. El país que más participación eh, ha tenido ha sido México seguido por eh, Bolivia y El Salvador. ¿Cuáles son los siguientes pasos de este Working Group? Es eh, En el evento de octubre poder tener un hackathon con especialistas para la para los laboratorios de, de, de, que nos puedan permitir eh, trabajar con los servicios de correo electrónico y de NES específicamente tener un kit de bienvenida para todos los nuevos participantes contar con con presencia en las actividades técnicas de la región, por ejemplo, LACNOC eh, es, es un gran espacio, las reuniones de los NOCs que mencionaba los anteriores expositores, poder llevar este tema a estas comunidades y capacitaciones a demanda de la, de la comunidad. Por tanto, este Working Group va a estar atento a las necesidades de capacitaciones que todas sus comunidades requieran para realizar capacitaciones específicas para lo que ustedes eh, soliciten, ¿no? Esto en base a que hemos tenido una gran aceptación de este día, de, ese día del, del, de la aceptación universal, solicitando a través de una encuesta sus percepciones a través del, del, del evento. ¿no? Este, en este evento específicamente se ha contado con, con la generación de certificados, lo cual se puede replicar en, los en las siguientes actividades que nosotros tengamos. Y bueno, acá mostramos una foto de los diferentes hubs que hemos tenido. Les invitamos cordialmente a unirse al Working Group. Ustedes pueden visitar la página web de LACNOC donde van a encontrar el, el, el enlace para unirse y contamos con un grupo de Discord y bueno, esperamos generar muchas más actividades para estas siguientes etapas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias Lía. Bien, ahora vamos a seguir adelante con la presentación de John Brown, de Tim Camro.